Hoy ya es el último episodio del año 2021 del cotorreo coreano. Así que vamos a empezar el último dale el intro del año. Dale el intro. Hola, este es el cotorreo coreano. ¿Qué chicos? ¿Cómo pasaron su fin de semana? El viernes, sábado, domingo, que fue Navidad. ¿Cómo fue? ¿Cómo les fue? ¿Qué hicieron? Cuéntenme, cuéntenme. Fueron a posadas, tuvieron muchas fiestas, cenas bonitas, comidas, no sé, ustedes cuéntenme. Yo ahorita se los contaré, de hecho, creo que espero y espero que todos tuvieron una Navidad muy, muy bonita, con familia, o si no tienen familia, con amigos, con por lo menos alguien que amen, que, que se la hayan pasado increíble. este También les mando un abrazo a, todos las, o bueno, a todas las personas que, no sé, tuvieron a alguien de su familia que estuvo enfermo, enferma, o en el hospital, o que nada más no pudieron tener una Navidad bonita Este por circunstancias así Les mando un abrazo muy muy grande a todos ustedes Que también tal vez estuvieron solos o solas Porque no estaban muy lejos de su familia O porque no tienen O pues cada quien tiene sus situaciones Pero les quiero mandar muchos besos y abrazos a ustedes en especial eh, Creo que Navidad bueno, Navidad y como el fin de año siempre es un tiempo muy, muy feliz, muy así cálido con muchas personas y para muchas personas, pero también siempre también queremos estar pensando en otras personas que de hecho puede ser como los peores o el, el peor mes por por esas razones, este. Y sí, nada más quise mencionar que otra vez que les mando un abrazo antes de empezar con el episodio para estar segura de que todos ustedes estén muy, muy bien. este Y sí, siempre se me hace un poquito difícil a veces hablar de como Navidad y todo eso, lo que hicimos y qué tan feliz estuve y así porque de hecho, especialmente cuando, como vino la pandemia y todo eso, me he dado cuenta que... Es también un privilegio poder estar con todo, todos mis familiares, mis amigos juntos en estos días para poder celebrar Navidad, este mientras que veo que muchas personas, incluso mis amigos amigas que o estaban en cuarentena durante la Navidad solos o tienen a alguien en el hospital que no pudieron ir a ver y por eso se la pasaron mal y, y veo mucho eso, entonces como que siento... Un poquito aquí en el corazón a todos, todas las personas que no pudieron pero, pero pues aún así, espero que todos tuvieron una Navidad muy hermosa Y vamos a empezar con episodio este, Hoy ya es el lunes, el 27 de diciembre Solo tenemos que como cuatro días de diciembre Siento que después de Navidad, no sé cómo son ustedes Pero yo desde antes, este, desde... Como el 26 hasta el 31, neta no sé qué hacer Es como, ¿qué día es? ¿En dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué demonios estoy haciendo? Y como que nunca, nunca me siento bien No sé por qué Pero, pero ya estamos, como que ahorita les cuento todo lo que hice el fin de semana Y por eso ahorita que es el lunes, se me hizo súper difícil regresar a como una vida normal Un día normal de trabajo, un lunes eh, pero pues aquí estamos otra vez trabajando como siempre. <ríe> Hoy les voy a contar mis positivos que fueron pues mis días de Navidad. Creo que el primer positivo... Que necesito decir primero Y ustedes ya saben Es que ya lanzamos tuyo Ya lancé tuyo Beauty Que es mi marca de skincare Por si ya no lo han visto Ya subí el video aquí Contándoles y presentándoles mis productos Igual también en mi segundo canal de vlogs En mi Instagram, en todas las redes sociales Ya lancé tuyo Ay, hasta Cada vez que hablo de esto Como que mi, mi corazón está así <risa> Pero por ahorita solo abrimos eh, los productos en Mercado Libre. Solo son envíos a México. Muchas personas me estaban mandando mensajes preguntándome si estoy enviando a Estados Unidos o también incluso en Corea. No, solo estamos haciendo México por ahorita. Este, es muchísimo más complicado y más difícil de lo que pensé poder hacer envíos afuera Ay, de México. Es algo que en esto, seguir trabajando en esto para que todos ustedes que estén afuera de México puedan también comprar mis productos, porque en serio quiero, pero por ahorita denme un poquito de paciencia. este Un poquitito más de información, nada más para ponerla aquí, ¿no? Otra vez lo estoy vendiendo en Mercado Libre. Pueden encontrarlo como tuyo, T-U-Y-Y-O, mascarillas coreanas, mascarillas coreanas veganas, faciales, como quieran escribirlo. También les dejé los enlaces en mi Instagram, en mis historias, los destaqué. Así que ahí todo está la información para poder ir a comprarlas. Muchas personas lo subí en todas las redes sociales y muchas personas aún me siguen preguntando en dónde puedo ir a comprarlos. Entonces, otra vez los quiero decir. Están los enlaces en mis historias en Instagram destacadas. También si no tienen Instagram, en el video en donde subí les presenté mis productos, allá abajito en la descripción también hay el enlace. Entonces, ahí en Mercado Libre son seis diferentes productos. Y sí, lanzamos tuyo. Fue, fue algo que esperé por tanto tiempo y por fin, la verdad, no estaba pensando en hacerlo justo en Navidad pero otra vez hubieron muchas complicaciones y dije, bueno, mejor hacerlo ya que más tarde, porque ya sé que muchos de ustedes estaban esperándolo y pues lo lanzamos. Para contarles un poquito lo que hice el 24 en Nochebuena, eh, algo de mi familia es que aquí como que aunque aquí en Corea, como les dije en otro video que subí sobre Navidad en Corea, aunque aquí en Corea es más Navidad con amigos y con parejas, este, más que México, no estoy diciendo que en México solo es pura familia, este, más que en México. En Corea como que no, no se ven mucho las familias durante la Navidad, porque los hijos siempre están con sus amigos, ¿no? Este, pero nosotros, nuestra familia, como mis padres, sí también celebran Navidad Desde que estábamos en México, este, tenemos... El 25 siempre va a ser como nuestro día de familia, cena familiar Entonces quito 25 de todo, todos mis planes con amigos o, mis no, o mi novio Dije, mis novios, como si tuviera más de uno, ¿eh? No, mi novio Este... Y el 24 siempre o veo a mi novio, cada año fue o veo a mi novio O voy a una fiesta con mi novio, con mis amigos O nada más veo a mis amigos, dependiendo si puede él o no este Porque él aún trabaja en Navidad Entonces, este año desafortunadamente mi novio no pudo venir a la fiesta Pero el 24 tuvimos una fiesta de Navidad Mis amigos, de hecho fueron los mismos amigos con los que celebré Día de las Gracias, Thanksgiving, en la misma casa de mi amigo. Pero lo más, más bonito fue que justo cuando llegué después de trabajo, porque ese día tuve muchísimo trabajo, muchísimas cosas que hacer. Llegué tarde y todos, todo, o sea, toda la casa estaba como decorado al 100. Este, lo hizo solo mi amigo. Y yo imaginando a mi amigo, así un güey un ya grande, como cortando papelitos para que se vieran como nieve. <ríe> se me hizo muy, muy cute. Y pues sí, llegamos, nos hizo como un, un juguito de alcohol, no sé qué le puso, le puso como jugo de manzana, le puso alcohol de no sé qué, pero, y con, con, de hecho, de hecho no sé, no, no se los puedo explicar, no sé qué fue, pero fue, aparentemente eso se toma mucho en Estados Unidos, o es algo que se toma allá, este, yo... Solo viví en Estados Unidos dos años, nunca lo he, y estuve en la prepa, entonces no probé eso, nunca lo probé, fue la primera vez que lo vi, no sabía, pero aprendí algo nuevo, este, porque él es de Estados Unidos, no él es súper gringo, entonces él nos hizo eso, yo no lo pude tomar porque soy alérgica a las manzanas, pero se vio buena, yo nada más me empecé a tomar shots porque llegué y como tenemos una diferencia de tiempo entre México y Corea y quise lanzar tuyo cuando todos ustedes en México estén despiertos, obviamente, eh, yo tuve que lanzar tuyo como a las 3 de la madrugada, 2, 3 de la madrugada. Entonces dije, llegué a las 8 de la tarde, en la, la nochecita, ¿no? A la casa de mi amigo y todos ya estaban como empedándose. Yo llegué y dije, yo no me puedo empedar demasiado porque tengo que lanzar esta cosa en, ¿cuántas horas? En seis horas, así que en las seis horas hasta el lanzamiento traté de no tomar demasiado Pero chicos, no sabía qué tan nerviosa iba a estar, ok, fui y estaba tan nerviosa Dije, voy a estar grabando las historias de Instagram antes de subirlo a las 2 o 3, cuando lance. Porque no quiero, por si acaso, si me empedo, no quiero verme muy así peda en mis historias, ¿no? Entonces, estaba tratando de grabar mis historias. Y las historias así nada más lo grabo una vez y ya, ¿no? x Pero me puse tan nerviosa que no podía hablar, no podía hablar. Entonces, mis amigos me vieron, me dijeron, güey, necesitas tomar un poquito. Entonces, me dieron como shots, Luego tomamos vino, estuvo mi amigo, que, el, que, el que nos invitó a su casa, Jason. Este, mi amiga, que la conozco desde los tres años en México, su hermanito, y la novia de su hermano, que también es mi amiga. Y luego vinieron dos morras mexicanas, este, que son amigas de Jason. No, yo las conocí por mi amigo Jason, pero son mexicanas las dos. Y fue como una fiesta increíble porque, no sé, me sentí así súper, súper como cómoda con todos ellos. Sentí que estaba con familia porque obviamente conozco a todos. Y con las dos amigas mexicanas fue increíble porque como que hice nuevas amigas. Y aparte de que eran mexicanas, como que no sé, estuvo muy, muy bien. Eh, fuimos, jugamos, un, jugamos varios juegos tomando vino. Jugamos Santa Secret Santa, ¿cómo se dice? Amigo Secreto, Santa Secreto, este en donde cada uno de nosotros trajimos un regalo random, como un sorteo, y yo me gané. De hecho, esto no fue. Esto fue por accidente, de hecho, yo me gané una mascarilla de skincare. No sé cómo. Yo ni, no sabía qué iba a haber, pero fui la última en escoger porque perdí muchos juegos. Y aún así me tocó una, un, una mascarilla. Este, yo regalé una muñeca que parece una... Un, es, es un bebé, pero es una muñeca. Que da muchísimo miedo porque sus ojos se mueven así todo el tiempo. Y luego puedes mover sus huesos así. Y como que... Jason fue el que se ganó mi regalo y le dio tanto miedo que no quiso tener mi regalo en su casa. <risa> y sí, nos lo pasamos increíble. Jugamos otros juegos que fue interesante. No sabía que existían estos juegos, pero aparentemente pues, entras a un sitio de web. La verdad, no me, lo, no me pregunten porque no me acuerdo el nombre, pero entras a un sitio de web que, que me dijeron. Todos juntos en el celular Todo está conectado también a la televisión Que no sé cómo lo hizo Jason, pero lo hizo Y de ahí, este cada quien tenía que dibujar algo Y los demás teníamos que adivinar Qué era el dibujo y quién lo había dibujado Y fue una mamada, o sea, la verdad Estuvo muy cagado porque todos estaban en pedo Todos estaban pedos, este... Como... Excepto por dos personas, todos habían venido de México. Entonces, todas las respuestas eran demasiado cagadas. Y bueno, estuvo muy chistoso, estuvo muy cagado. Y por ellos, como que por horas se me había olvidado. Y ya como desde las 12 de la madrugada, como ya era tiempo, ya era tiempo para despertarse en México, estuve haciendo llamadas para estar seguras de que ya teníamos todo listo en México y desde ahí, en serio, las dos horas que pasaron, desde las 12 hasta las 2, trabajando en mi celular, en mi compu, ahí tomando mi vino, un poquito peda, pero estaba muy nerviosa. Fueron las dos horas más largas, pero también cortas. Fue algo muy interesante. Creo que estuvo corta porque estoy con mis amigos y estaba como tomando, pero también se me hizo muy largo por los nervios. Y luego a las dos ya lancé, muchis o sea, no saben cuánto lloré. No sabía que iba a llorar así, pero ay, se me hizo, me puse a chillar así demasiado que mis amigas estaban como, oh, ¿qué está pasando? Y ya, fue increíble, fue increíble, increíble su apoyo. Eh, sí, o sea, los mensajes que me mandaron, los comentarios, todo todos diciéndome que están tan orgullosos, y que están tan felices por mí, aunque, aunque estén afuera de México y no pueden comprar las mascarillas. Este, gracias por, por el apoyo, por el amor, por todo, todo, todo. O sea, no, no sé cómo, ni cómo expresarme ahorita. Y estuve, parecía que estaba como, ay, ya, no sé, estaba volando o algo. Estaba sintiéndome como en las nubes, literalmente. Y sí, fue una de las mejores Estuve todo el día en Mercado Libre a ver quién había comprado <risa> este, hasta el 25 Y sí, ya fui a casa La neta es que el 25 de Navidad estuve cruda Estuve mal, o sea, todo el, todo el día Porque había llegado a mi casa como en las 4 o 5 de la madrugada Y aún no podía dormir porque seguía viendo mensajes y, y comentarios y así Entonces dormí súper tarde Aparte de que dormí súper tarde el vino, chicos, me da una cruda, así, pero horrible, horrible. Y aparte de eso, me llegó mi periodo. Entonces, horrible. El 25 nada no más estuve en mi casa, en mi cama, en mi casa, todo el día, hasta que en la tarde este, fui a cenar con mi familia. Pero nada más cenamos, regresamos temprano a casa, pues porque teníamos la restricción hasta las 9 p.m. todo cierra. Entonces, pues llegamos a casa temprano, no tomé nada, nada tomé mucha agua este fue, fue muy bonito estar con mi familia y ya x el 25 no el 26 que fue ayer ya vi a mi novio y fuimos a nuestro restaurante favorito que siempre íbamos desde que nos conocíamos en la universidad y como ese lugar es muy lejos de donde vivimos ahora que era por la universidad de mi novio casi nunca vamos entonces fuimos esta vez eh, y también vimos a su amigo, comimos rico y luego fuimos a ver Spider-Man, nos gustó mucho y ya, sí, fue una Navidad muy como tranqui, pero también muy loco por el lanzamiento, fue exactamente lo que quise este año, no quise nada grande, quise, quise algo más tranquilo con las personas que quería al lado de mí, especialmente para el lanzamiento, y la verdad es que creo que sentí muchas emociones, estuve como por todos lados y aún no sé cómo me estoy sintiendo, no sé cómo ni cómo expresarme ahorita, pero sí, eso fue todo. Eh, y bueno, un negativo hay que decir, aunque no tuve muchos negativos, creo que el proceso del lanzamiento fue como lo más difícil, lo más caótico de mi vida. Me estresé demasiado, especialmente pues porque era mi primera vez haciendo todo esto, ¿no? Entonces, obviamente, nada al principio nos puede ir al 100% y quiero pensar que esto fue como un test, como un examen, ¿no? Para mí. Aprendí mucho, pero es un proyecto que siempre he querido hacer y ahora nada más con el tiempo vamos a ver cómo nos va. este Y sí, otra vez, no tengo muchos negativos de esta semana ya que me lo pasé muy bien con mis amigos, mi familia, mi novio Vi a todos, estoy muy feliz Pero creo que Solo una cosa, otra vez Siempre creo que lo peor de este año Fue la ansiedad que me dio Al, fin, al fines de este año Y esta ansiedad Me tocó un poquito, otra vez Porque Tengo aún muchos problemas personales Que no les puedo contar aquí Que no están resueltos Y... No sé por qué, pero tengo esta mentalidad, no sé, de que todo lo malo de este año tiene que como que quedarse aquí ahora y cuando empiece el año nuevo tiene que tengo que estar como empezando de nuevo, ¿no? Todo estar bien, pero como aún tengo muchos problemas que no están resueltos, no quiero... Me da ansiedad pensar que todo eso se va como llevar otra vez a enero y empezar el año así mal, y no quiero pensarlo así, pero pues es uno de mis problemas, creo, con la ansiedad. Y sí, otra vez, como siempre les digo, muchas de mis batallas siempre tienen que ver con esto, con la ansiedad ahorita. Y aún sigo tratando de controlarlo y todo. Y creo que es un poquito más difícil de controlarlo estos días, especialmente en diciembre, nada más porque... Pues, como les dije, me, me da un poquito de no sé qué... No me, no me siento cómoda con, con los días, los últimos días del año, entre acabando Navidad y el 31. Estos días, cada año me da más ansiedad y creo que este año un poquito más, solo porque aún ahora este año siento más responsabilidad de muchas cosas que han pasado o que tengo. Eh, incluyendo pues todas las cosas Que he logrado este año Pero también Todos los problemas Otros problemas que no les puedo contar Entonces La verdad es que no me siento como Súper así Bien Creo que ando más preocupada Que feliz Pero Pero sé que estaré bien Así que Seguimos Seguimos pues, con la ansiedad, siempre va a ser un negativo para mí. Última cosa, agradecida, wow, de poder estar este Navidad, este fin de año, con todas las personas, literalmente, todas las personas que amo en mi vida, otra vez, siento que esto es un privilegio muy, muy grande, poder estar con todos, y que todos estén bien y sanos, para que, pues, otra vez puedan estar conmigo, y la verdad, este año, como les había dicho, no, no quise nada grande. No esperé nada grande, ni, ni regalos, ni viajes, ni fiestas grandes. Solo quise poder estar tranquila, ¿no? Este, mentalmente también tranquila, sí. sin problemas. Este, con todas las personas que amo y pude tenerlo este año. y Estoy súper agradecida, también súper agradecida por todos ustedes que ha, aunque no estuvieron al lado, al lado de mí Estuvieron ahí conmigo este, Siempre mandándome mensajitos Felicitándome Y pues sé que ustedes están aquí, ¿no? Aunque no estemos juntos estemos lejos, pero estamos juntos Estamos al lado Y, y sí, muy agradecida por, por todos ustedes también Por todos ustedes que también estén bien y saludables y sanos Para poder pues aquí estar conmigo igual así que gracias gracias por cuidarte este año gracias por estar bien feliz y otra vez gracias por estar aquí en este canal conmigo escuchándome viéndome apoyándome y siendo un amigo una amiga para mí hoy en este episodio estaba pensando ju hasta justo antes de empezar hoy la verdad hoy iba a escuchar mensajes de voz pero mientras que estaba tratando de, de hablar bueno de escribir y de como pensar en las cosas que me han pasado o reflexionar un poquito eh, quiero creo que como es el último episodio del año creo que va a ser una buena idea reflexionar un poquito más en vez de algo semanal reflexionar reflexionar, no puedo hablar, reflexionar todo el año, este año, cómo nos fue, todo lo que hicimos, todo lo que logramos, este todo lo que también no pudimos lograr y lo más importante, pues todas las cosas que aprendimos este año, ¿no? Entonces aquí escribí 21 cosas que aprendí este año porque fue 2021, entonces quise hacer 21. Escogí el número 21 Fue difícil encontrar 21 cosas Fue difícil encontrar 21 cosas Pero lo hice, este, escribí mucho Pero sí, antes de, de decirles lo que aprendí estuve, estuve reflexionando de mi año Y también quiero que ustedes puedan hacerlo con sus experiencias Porque creo que esto es algo importante, ¿no? Antes de empezar un nuevo año algo para mí fue que este año fue un año muy difícil. Creo que fue uno de los años más difíciles para mí. Porque fue un año muy diferente a lo normal, ¿no? Antes o siempre estaba más acostumbrada a mi vida porque, no sé, cada año estaba en la escuela o en la universidad. O trabajando en una compañía una empresa este año fue el año que salí de las empresas coreanas y pues me lancé a trabajar sola a hacer algo mío y fue muchísimo más difícil de lo que pensé mentalmente no sé si no estaba lista o no pero nada más lo hice y Creo que al principio del año tuve tantas ideas, tanto en mi mente que estaba tan motivada, tan como lista. Pero ahora al final del año me veo a mí misma y no me veo como esa persona al principio del año. Para, siento que soy una persona totalmente diferente, aunque solo haya pasado un año. Porque otra vez fue muy difícil y como que siento que estoy... Ahorita la verdad estoy muy cansada de todo, estoy... Sí, o sea, estoy como que ya, ¿no? Pero en este proceso, obviamente, porque fue muy difícil, tuve muchísimas... Tuve muchísimos logros, oye. O sea, no sabía, no, lo había, no me había dado cuenta, pero tuve muchísimos logros. O sea, este año al principio, mi, mis metas del año, este año era primero poder aprender a manejar. Segundo era llegar a que era medio millón de suscriptores y poder, último, salir de trabajar este, de una empresa coreana. Quería, quería empezar a trabajar sola y ser mi propia jefa. Y no lo había pensado porque desde hace meses y semanas me he estado sintiendo tan mal que no había pensado en todos los logros y todo lo que me había propuesto hacer y todo lo que hice, que fue tan grande que como que... Todo lo que logré se sintió como si no, si no hubiera hecho nada y aún más que eso se sintió como que más decepción. No sé por qué, porque tal vez nada más no estoy tan feliz ahorita conmigo misma porque estoy yendo con, con estos problemas personales que... Que me están afectando mucho la ansiedad y todo eso Que como no estoy feliz mentalmente No puedo concentrarme en estos logros que hice Y como que no me había dado cuenta de todo lo que había hecho este año Y no me había celebrado a mí misma No me había como dado un poquito de Qué bien G, lo hiciste muy bien G Tuviste al año, un año muy difícil Pero tú lo hiciste tú sola, lo hiciste, lo lograste, ¿no? O sea, no me había dado e ese ese, ese como, no sé, un, una, un abracito a mí misma Pero lo, logré muchas cosas O sea, este año Y, y apenas me, me di cuenta Literal, apenas hoy Preparando este episodio Este año, al principio del año Aprendí a manejar sola <risa> Y la verdad, hasta manejando Aprender a manejar fue muy difícil para mí Porque todo el tiempo sentí Estábamos, o sea, los exámenes aquí en Corea lo tuve que tomar como cinco veces porque cada vez que salía fallaba y me sentía como una tonta por no poder hacerlo y después de cinco veces, o creo que seis, no sé, lo hice, lloré mucho por eso, por esa cosa pequeña. <ríe> Lloré mucho porque sentía que nada de lo que hacía me iba bien Pero lo logré y empecé a manejar poquito a poquito Y ya manejo horas de, de mi casa, la casa de mi novio Que es como una hora saliendo de Seúl O sea, ya puedo, Ese ya manejo y, y ahora es algo tan normal, ¿no? Que no pensé en eso Luego salí de mi de, mi, de la empresa en la que estaba trabajando y empecé a trabajar sola, empecé a trabajar en tuyo. Todas las ideas que tuve desde el año pasado, lo empecé a como escribir todo. Y lo empecé a hacer, todo estaba en un papel y ahora, y ahora tengo las mascarillas en mis manos. Luego llegué a medio millón de suscriptores y aún así como que no sentía que habían logrado algo. Empecé el podcast que tanto quería empezar... Cre Pensé que nadie me iba a escuchar Pero lo hice Y miren <ríe> Aquí estamos Empecé mi segundo canal de YouTube De vlogs Ya casi llegamos a 70.000 mil Abrí este estudio Decoré todo esto sola Puse todas estas cosas sola Yo misma Neta como que loco, ¿no? O sea, todo Siempre creo que Algo que yo hago es Siempre como que minimizo las cosas que hago Logro y digo, pues cualquiera persona puede hacer eso, no es nada que celebrar, y como que X. Pero, pero al mismo tiempo, lo difícil, me lo estoy tomando tan mal, que al final del año ahorita me estoy viendo, hice todo esto, y en vez de estar tan feliz y tan orgullosa, me estoy sintiendo tan mal. ¿Por qué? No sé, me estoy decepcionando, no sé. ¿Por qué es que no puedo estar satisfecha? Y creo que es porque no vi lo bueno en todo esto. Estaba tan preocupada en los resultados. Más que el proceso, más que mi aprendizaje, más que mi crecimiento. Que por eso al fin de este año, como que todo me llegó mentalmente. Nada más estuve cansada. Cansada de estar tan decepcionada conmigo misma. Por nada. Y no estar feliz conmigo misma. Entonces, fue algo que aprendí, que no había escrito aquí, pero hablando con ustedes me estoy dando cuenta de que creo que me tengo que dar más amor a mí, más apoyo a mí misma, más como, no sé, más abracitos, como les dije. Que está bien, bueno, voy a, voy a empezar a decirles las cosas que escribí, que aprendí este año. Lo primero que sí aprendí este año es cómo armar un website, un sitio de web desde cero. Sin tener idea de lo que estaba haciendo básicamente, creando sitios de web, creando productos, aprendiendo sobre ingredientes que se usan, que se mezclan, que se combinan para, para la piel, las mejores... Combinaciones, ¿no? Aprendiendo a crear estos productos, Uf, aprendiendo a diseñar no solo productos, pero todo lo que ven ustedes en Instagram, en luego mi sitio de web que luego se los voy a enseñar, pero todo eso, todo lo logístico que tuve que hacer detrás de las cámaras. Eh, aprendí muchísimo poder hacer eso desde cero lo aprendí lo único que saqué fue mi compu los programas que me decían que necesitaba y lo hice uno por uno este y aprendí bastante sola ¿eh? lo siguiente es que aprendí que lo más importante es la salud y esto creo que es algo que todos sabemos en la mente, pero mientras que estamos viviendo y disfrutando de la vida, se nos olvida. Pero este año me tocó un poquito más fuerte porque muchas personas que amo, este año, okay, este muchas personas que amo sufrieron bastante por la salud. Tuve, bueno, tuve a amigos, gente que pues, pues no lo pasaron bien o también amigos que, que desafortunadamente no están y por la salud siempre les hablo también especialmente en mi canal de blog siempre les hablo mucho de la salud mental igual aquí pero otra vez me doy cuenta de que de que tanto la salud mental y la salud física están como conectados entonces tenemos que siempre cuidar los dos. Aunque siempre pensemos que somos demasiados jóvenes para estar preocupándonos por la salud, estos días no, no sabes, ¿no? Como tanto ha cambiado de los hábitos, de las cosas que comemos. O sea, honestamente porquería. Muchas cosas malas para tu cuerpo, que siempre estamos comiendo, usando el, el pretexto de que, ay, no tuve tiempo, solo tuve esto para comer. Este, no hacer ejercicio porque otra vez no tienes tiempo nada más cuidarte aprender a cuidarte tomar un poquito más de agüita moverte un poquito más disfrutar de la vida es muy buena pero lo puedes lo puedes seguir haciendo solo con que estés sano no tercero por lo cual también aprendí a valorar y mostrar amor a las personas como si no fueras a verlos nunca más Porque luego puedes arrepentirte por no hacerlo Aprendí que la verdad no es tan difícil decirle a alguien que amas Nada más, oye, te amo, oye, te extraño, ¿cómo estás? Mandarle un mensajito o dos, viendo cómo están, eh, checando si están bien No es tan difícil demostrar tu amor A veces se nos hace difícil porque se nos olvida, no tenemos tiempo Nada más a veces hasta se nos hace como un poquito, nos da penita decirles, oye, te amo, así. Pero no hay ninguna persona en, la, en este mundo que no le guste que alguien le diga eso, ¿no? Entonces, cuando te acuerdes o cuando lo sientes, nada más creo que es algo bonito poder decírselos cuando puedas, ¿no? Y eso es algo que aprendí. <risa> Número cuatro es que... Esto lo aprendí un poquito más este año y creo que cada año voy aprendiendo más y más y más de esto Pero este año haciendo YouTube aprendí que los comentarios negativos de las personas que no me conocen No merecen más importancia eh, Que no debería de regalarles la atención Aunque sí se me hace muy difícil aún, poco a poco no vamos mejorando Pero sí, estoy aprendiendo a ignorar Número 5 Aprendí mucho a perdonarme por mis propios errores, aprendí que yo también soy humana y necesito otra vez perdonarme por mis juicios equivocados, hay que decir. Esto la verdad todavía está en proceso, creo que me va a tardar bastante tiempo, pero por este año aprendí a tomar más responsabilidades y al mismo tiempo pues perdonarme a mí misma igual y no seguir como odiándome o pues haciéndome la vida más difícil. Por eso Número 6 es que necesito tiempo para mí y es muy importante para mi salud mental porque aunque el trabajo sí es importante, también es importante para mí socializar. Algo este año que que me di cuenta, trabajando mucho y estando todo el tiempo así afuera, fue que tener tiempo solas, y aunque siempre me ven sola aquí en el trabajo, estoy hablando de en serio tiempo solas, no pensando nada en trabajo. Solo yo misma, teniendo tiempo solas, no sé, leyendo un libro, nada más para mí, para no estar como preocupada por algo. Y me he dado cuenta que no me había dado ese tiempo, aunque he tratado de darme ese tiempo Siempre estoy pensando en algo que me preocupa y luego me da ansiedad y por eso siento que esto estar más ocupada. Es algo que estoy trabajando, pero es algo que aprendí. Y también pensar que mi bienestar es igual de importante, ¿no? Esto va mucho con tuyo, pero que yo soy la única que puede darle vida pues, a lo que yo en serio deseo. Y como les había contado desde hace mucho, es que tener mi propia marca de skincare fue algo que deseaba. Que no pensaba tenerlo, poder hacerlo, pero deseaba. Pero, ay, creando tuyo, la verdad, o sea, arranqué este año, como les dije, súper motivada. Empezando mi vida freelance, trabajando sola, estaba como que más ordenada que nunca, con los objetivos más claros para, para empezar tuyo y, y ya, o sea, lo empecé. Y poder yo darle vida a ese, esa, esa idea que solo estaba en un papel, eso yo soy la única que lo pude hacer, ¿no? Y de que lo hice, de que lo logré una vez más, lo sentí que en serio yo lo hice, o sea, yo... Como que aún no lo había entendido bien en mi cabeza. De hecho, cuando lo lancé, mi amiga, Andrea, estaba al lado de mí. Y como que estaba llorando demasiado. Y luego él como que me estaba abrazando, me estaba diciendo que G lo hiciste, tú lo hiciste, ¿no? O sea, que qué chingón que tú, tú lo hayas hecho. Porque tú dijiste que lo ibas a hacer y tú lo hiciste. Y yo ahí seguía llorando. Y luego el siguiente día despierto con una cruda, horrible, y me manda un mensaje y me dice Güey, ¿ya te lo crees? Y yo, aún no. Neta, aún no. Pero empecé a ver a más personas como subiendo mis mascarillas y así. Y ya desde entonces, como que empecé a creerlo. Que en serio yo lo hice. Ese es mío. Ese es mío. ¿Tuyo? Es mío. <risa> entonces, sí. Número 8. Esto creo que lo mencioné mucho en, mi, en mis vlogs. Pero empezando a hacer ejercicio y mucho ejercicio este año. Y haciendo, empezando pole dancing. Mientras que este año fue uno de mis peores años para mi salud mental, me he dado cuenta que mi mente, y también tu mente, nuestra mente, es lo más poderoso. Es más poderosa de lo que yo creí. Aprendí muchísimo más a prestar atención a mis pensamientos, a mis emociones, y tratar de entenderlos realmente, porque los pensamientos que tenemos en nuestra mente... La verdad es que sí se vuelve en realidad, yo, quiero, yo pienso. Y lo que creemos es lo que pues, ponemos en existencia, ¿no? Y siempre hablamos de que como el manifesto, o sea, tú di lo que tú quieres manifestar y sí se va a poder. Pero cuando hablo de esto, quiero también hablar de como el ejercicio, ¿no? Porque cuando hago ejercicio, cuando hago pole dancing, a veces hay días en donde no tenemos la fuerza, no tenemos, no sé, la motivación ni nada de eso, y luego... Yo me he sorprendido bastante con la fuerza de mi mente, lo que he podido lograr mientras hago ejercicio. Qué tanto nuestra mente puede cambiar nuestros días, porque otra vez es muy, mucho más poderoso que lo, lo que piensas. Entonces, cuando pi sientes que no puedes hacer algo, al principio, con que tú te pongas a tratar de pensar mejor con tu mente que sí se puede, que sí puedes, que eres fuerte, que eres más fuerte de lo que piensas, pues al final del día siento que muchas cosas sí se pueden lograr. Aunque obviamente no estoy diciendo que todo, todo del mundo se logra así. Nada más saber que, que tu mente es más poderoso de lo que tú piensas, que tú eres más fuerte de lo que tú piensas. Y estoy dándoles un ejemplo de pole dancing y ejercicio que es algo... Más chiquito, logro unos logros chiquitos, porque con eso empezamos, ¿no? Yo pienso. Número 9 ¡ay! La perfección no es real. Y esto, si ustedes me conocen, es que es una de mis debilidades más grandes, es el perfeccionismo. Y la verdad es que muchas personas piensan que el perfeccionismo es algo bueno a veces, cuando viene del trabajo y así. Pero la verdad es que yo siento que lentamente esta es una de las cosas que me puede arruinar. En serio, siempre he sido perfeccionista desde que estaba chiquita, o sea, en la secundaria chiquita, hasta mi mamá siempre hablamos de qué tan como necia era yo también por las cosas que hacía, porque con el perfeccionismo significa que como no, nada puede ser perfecto en nuestro mundo, siempre voy a estar decepcionada con todo. Y otra vez, esto va mucho con lo que empecé este podcast, que... Aunque tengo todos estos logros, no puedo estar satisfecha por esto también. Porque por mi perfeccionismo, aunque logré tantas cosas, aún me siento mal y estoy decepcionada. Y no estoy satisfecha porque lo que tenía en mi mente siempre es algo que no se puede llegar a poder como lograr. Y yo lo sé, lo sé y aún soy así. Y por eso os digo que una de mis debilidades más grandes de mí personalidad desde que era chiquita, desde el que lo reconozco, es mi perfeccionismo. Nada en esta vida es perfecto. Tratar de alcanzar la perfección obviamente no es saludable, especialmente para mi mente. Este, sé que nunca lo lograré así, siempre estaré decepcionada. Creando tuyo fue algo que me ha regalado muchos aprendizajes, otra vez porque con esto la verdad... Empecé a saborear un poquito más el proceso En lugar de los resultados que ahorita otra vez les mencioné al principio del podcast en, en lugar de como estresarme demasiado por el resultado Estoy tratando de saborear, de disfrutar del proceso, aprender más Obviamente es muy difícil cambiar de personalidad, de cómo eres De un día al otro Pero es algo que por lo menos... Estoy orgullosa de reconocer mis problemas, de mis debilidades y tratar de mejorar porque sé que cuando tenga como 40, 50 años y estoy tratando de hacer otros proyectos, otros negocios, sé que esto, mi debilidad de ser perfeccionista puede ser que literalmente arruine todo lo que tenga porque, porque en esos años ya va a ser difícil cambiarme a mí misma y voy a tener que seguir creando cosas, ¿no? Por eso siento que nunca he estado como súper feliz con ningún video que subo, contenido que hago. A veces sí estoy muy feliz con cómo salen, pero no estoy como muy, muy, muy, muy feliz así de que súper orgullosa de mí misma por este perfe perfeccionismo. Pero luego, luego digo, ¿sabes qué? Me divertí, ¿no? Y ya, eso es todo. Bueno, número 10. Esto va para muchos de ustedes también, que estar bien, tener días malos. Estar bien, no estar bien. Y hablé de esto también en mi canal de vlog hace un rato. Pero como es el fin del año, otra vez se los quise mencionar. 2021 básicamente fue como mi mal día. O mejor dicho, pues fue mi mal año, mentalmente Pero para curarme, también he aprendido que necesito aceptar que está bien que no es el fin del mundo y que puedo mejorar tengo que permitir sentirme mal sentirme triste frustrada a veces hasta ansiosa para poder pues reconocerlo aprender y ya dejarlo ir no es muy difícil obviamente pero otra vez es es poder reconocerlo creo que con con el hecho de reconocer tus sentimientos reales, pensamientos reales, ya estás un paso más adelante, no, dos, tres pasos más adelante, porque con eso puedes aprender a dejarlo ir, puedes, dejar, puedes empezar a aprender a controlarlo y conocerte un poquito más a ti misma. No entienden cuántas personas en el mundo hay que no saben entender sus propios sentimientos y emociones. Y hay muchas personas que son así que por, eso, por esa razón no saben comunicarse muy bien con otras personas en el nivel emocional O no pueden entender, o no pueden tener como la empatía por esas cosas Entonces poder tú misma o mismo aprender a sentir, sentir de todo Aparte de la felicidad, también lo malo, ¿no? Y saber que eso está también bien y que eso es también parte de ti Creo que también eso es muy importante Número 11 La honestidad es lo mejor Y siempre lo digo aquí Yo lo sentí mucho este año Con mi canal de YouTube Especialmente mi segundo canal Porque ahí en serio les hablo de todo Este Y me doy cuenta de que Siempre que soy más honesta Y más vulnerable con ustedes Y esto lo hablo más en relación entre tú y yo Mis suscriptores y yo Mi audiencia y yo es que me he sentido más y más conectada con ustedes y también siento que ustedes se, con, se han sentido más así como amigos conmigo eh, por esta razón, aunque estemos tan lejos y aunque a veces hay personas que solo me ven como una youtuberilla este, me he dado cuenta que con más comunicación entre tú y yo, entre ustedes y yo este, podemos quitar ese, esa... ¿Cómo se dice? Ese, ese, esa barrera de que solo tú eres un fan y yo soy una youtuber. Eso no quiero. Este, poder tener más conversaciones que puedan hacer nuestra relación entre tú y yo, entre mi suscriptor y yo youtuber, más profundo que nada más alguien que me ve. Este, son estas conversaciones que necesitamos tener, creo. Número 12. Este año aprendí que cosas pequeñas me pueden hacer muy feliz. Admirar las cosas más pequeñas es lo que me hace feliz. Creo que vino mucho por todos los logros grandes que obtuve este año. Que aparte de que lo, todo eso lo pude lograr y todo, súper bien, súper feliz. Creo que sentí más felicidad con las cosas más pequeñas que no pensé que me iban a dar tanta felicidad. Siempre tenía esta mentalidad de que si logro esto voy a tenerlo todo, si logro esto voy a ser muy, más feliz, pero no. Es como dicen que el dinero no trae felicidad. A veces puede que sí, que el dinero puede darte las cosas que te dan felicidad. Pero poder admirar esas cosas pequeñas que no tienen nada que ver con tus logros, por ejemplo, el dinero, número, el cantidad de, no sé, seguidores, qué tan grande tu casa es, no sé, cosas así. Nada más como los momentos, los momentos felices, ¿no? los momentos especiales. Nada más estar, no sé, con tu mamá Como que no sé por qué lo sentí mucho Pero como que nada más estar en la casa Con mi mamá sentadas, hablando, tomando café Y de la nada llego y digo ¡Wow! Estoy muy feliz Nada más estar con ella así sentada Tomando café al Poder hablar con ella sobre No sé, chismecito de mi novio Poder estar sentada en mi coche en el coche de mi novio Mientras que hace muchísimo frío afuera Y nosotros ahí agarrándonos nuestras manos Nada más viéndonos a o escuchando música que nos gusta, ¿no? Cosas así pequeñas, momentos así, que en serio me da más felicidad que estar feliz por, por no sé, obviamente los logros grandes sí me dan felicidad porque estoy orgullosa de mí misma y es grande, pero no me llena, no me llena como, como estas cosas más chiquitas y poder admirar eso, creo que es algo que aprendí este año. Número 13, y creo que esto va un poquito también con número 12, es que aprender... Apre aprender aprendí a ver el cielo un poquito más un poquito más al mi alrededor este con mi trabajo como mi trabajo es estar en las redes sociales aunque no me lo crean siempre parte de mi trabajo es entender lo que está de moda no tiktok que siempre está cambiando todo lo que está de moda instagram youtube los retos y todo eso entonces siempre siento que tengo que estar viendo videos ...siempre tengo que estar en mi celular viendo algo... ...viendo cómo le hacen las otras personas... ...qué hacen... ...este... ...y... ...irónicamente desde que empecé a hacer esto... ...como mi trabajo en serio YouTube... ...de hecho dejé de ver mi celular... ...porque como que me cansé demasiado de verlo... ...por trabajo... ...empecé a ver... ...las redes sociales que normalmente sería entretenimiento... ...para otras personas... ...para mí se volvió trabajo... ...entonces dejé de ver mi celular... Y hasta me empezó a dar muchísima flojera estar como mensajeando de tonterías con personas o de cosas que no importaban. Mejor nos vemos en persona o hablamos por celular, pero no me empe empecé a como que no usar mi cel estos días y me he dado cuenta de cuánto no había prestado mucha atención a mis alrededores porque, por estar viendo mi celular en las calles. Y estoy muy orgullosa de mí misma por haber... Cambiado mis hábitos en esto es que no ver mis, mi celular mientras que camino O sacar mi cámara mientras que camino, nada más O por lo menos, por, por ejemplo en una fiesta Antes siempre era la primera en sacar mi celular para grabar una historia o algo Pero ya dejé de hacer eso y estar más en el momento Ver mi, mi alrededor, salir a ver el cielo que no he visto en mucho tiempo Las nubes, cómo se ve, cómo se mueven las nubes tan rápido hoy y fue algo, es algo muy pequeño, puede ser, para unas personas, pero para mí fue algo muy grande este año. Poder aprender a dejarlo y apreciar de lo que tengo alrededor de mí. Número, uy, número 14. Esto sí es grande también, aprender a tener paciencia. Este año, como les dije, empecé muchas cosas nuevas. Empecé este estudio tuyo, mi podcast, mi segundo canal de blog. Antes creo que pensaba que si empezaba algo todo tenía que irme súper bien desde el principio, pero no. Todo es tener paciencia, ver cómo el tiempo me ayuda. Sí, obviamente los resultados sí es importante para mí porque pues ya viene lo logístico, el dinero y todo eso que usamos, pero al mismo tiempo tener paciencia conmigo, ¿no? Y... Darme un poquito más de libertad de, de, de pensar en todo esto. Y otra vez, saborear más el proceso que estresarme por los resultados. Y eso también tiene que ver con tener paciencia en lo que hago. Número 15. Esto es una pregunta que vi que escuché de otro podcast, pero ¿cuánto ustedes creen que cuesta su salud mental? Y esto me dejó pensando en el coche por mucho tiempo. Yo soy alguien que, como ustedes saben, trabajo mucho y hasta ustedes siempre me dicen, G, deberías descansar. <risa> pero aprendí que, aunque tengo muchas cosas que hacer, siempre tengo que poner mi salud mental primero, antes que mi trabajo, porque necesito en serio valorarlo un poquito más. Eh, descansar un día, llorar todo el día, descansar, estar en mi cama, lo que sea que necesito hacer para mi salud mental, lo necesito hacer, es más importante que un video de YouTube que siento que tengo que subir hoy. Neta, eso no lo... aunque suene estúpido, porque obviamente van a decir, obviamente vas a tener que valorar tu salud mental. Lo entiendo, lo entendía, pero no lo... Hacía Hasta que escuché eso Y dije, wow, siento que no lo valoro Siempre digo, ay, es que me siento así Me siento horrible, y que no sé qué Pero sigo trabajando, sigo editando Porque tengo que subir este video hoy, tengo Y no, ¿sabes qué? No lo tengo que hacer Si siento que eso me va a afectar mi salud mental Si mejor es mejor descansar Y luego con esa energía hago mejor contenido Mejor, ¿no? Pero eso no lo sabía. Y qué loco que no lo sabía, ¿no? Me to me tardó bastante tiempo en poder aceptar eso. Y esto también va, aparte de escuchar tu salud mental, a escuchar tus pensamientos, escuchar tu, tu, lo es, este, escuchar y entender tus pensamientos, Ajá. También es escuchar mi cuerpo, escuchar a mi cuerpo. Cuando tenía hambre, cuando no tenía hambre, cuando estaba muy cansada, cuando ya no podía, ya no más. Le seguía, le seguía, trabajando, yendo al gym, haciéndolo más. Cuando no tenía que hacerlo. Escuchar mi cuerpo, cuando... Y eso es algo muy, muy difícil para mí. Escuchar mi cuerpo y saber cuándo parar. Pero este mes... Con, con mi ansiedad, mis ataques de ansiedad y todo eso que me vino muy duro Creo que fue cuando dije, wow, en serio necesito escuchar lo que me está diciendo mi cuerpo Porque el estrés, el, el, la intensidad del estrés y la ansiedad que me llegó Chicos, nunca, nunca ha sido tan mal hasta este año Que antes solo era en mi mente, ¿no? Lo sentía a veces en mi cuerpo pero el estrés me empezó a llegar horrible físicamente, me empezó a doler tanto que tuve que ir al hospital a que me quede ahí por lo menos por un día. Porque no podía, o sea, mi cuerpo ya no podía. De que había dejado a que mi cuerpo llegue a ese punto solo porque sentía que tenía que seguir subiendo contenido. Y no sé ni por qué te tenía como ese pensamiento de que tengo que, tengo que seguir subiendo contenido. Tengo que subir como cuatro videos a la semana. Cuando no tenía que hacerlo, ni es por el dinero, ni es por las vistas, obviamente no es por las vistas, ni, ni eso. Nada más como que tenía algo en mi mente de que si lo puse en mi calendario lo tengo que hacer tipo. Y creo que eso tiene que ver con mi perfeccionismo, ¿no? Este, me dejé, me dejé por tanto tiempo así, hasta que este mes, en diciembre, me llegó muy duro. Fui al hospital, no tenía fuerza, o sea, estuve, cada vez que pensaba un poquito o me estresaba o me llegaba ansiedad, iba al baño. No había comido nada, pero iba al baño o vomitaba o me salía algo. O sea, así de mal estaba mi cuerpo. Todo fue por mi culpa por no haber escuchado mi cuerpo cuando ya me estaba dando signa sin cuando ya me estaba dando señales, perdón, no puedo hablar. Cuando ya me estaban dando señales, poco a poco, no me había escuchado a mí misma. Entonces, eso es algo que en serio quiero trabajar mejor en el próximo año, en serio. Otra vez, esto también tiene que ver con mucho con mi salud, ¿no? Número 17. Esto tiene que ver con mis amistades de este año, pero si tengo que esforzarme demasiado para estar cerca de alguna persona, siento que ya no vale la pena. Y esto es algo lo estoy diciendo como en un en una situación más extrema creo que este año tuve algunas amistades que yo siento que yo seguía tratando tratando tratando pero como que no me llegaba a mí también al final me cansé con eso también porque le está echando tanta energía en esa persona o esas personas y al final cuando me di cuenta de que para ellos yo nada más soy alguien que pueden usar como influencer, como por algo de trabajo. Y no soy una amiga real. Me di cuenta mucho, con muchas amistades. Este año siendo youtuber, como que ya lo dejé. Otra vez dándome cuenta de lo que es más importante, ¿no? Las amistades que en serio va, quiero valorar son los, los que siento que son reales. Y este año me encontré con muchísimas personas que amo, que son mis mejores amigos ahora. Y estoy muy feliz por y muy afortunada de poder tener a todos ellos al lado de mí pero si tenemos amistades que no se pueden que pues se caen también tenemos nuevas amistades y estoy muy feliz la verdad número 18 otra vez esto que tiene que ver con siendo youtuber e influencer es que los números de vistas números de seguidores números de suscriptores ni mi productividad ni mi trabajo, ni cuánto gano, nada de eso dicta quién soy, ni mi valor como una persona. Creo que es algo muy difícil siendo youtuber e influencer, porque estos días todo lo que vemos son números, ¿no? Hasta cuando entras a YouTube o Instagram, lo primero que ves es número de likes, número de personas que vieron tu historia. Número de seguidores, número de posts y cuántos, otra vez, números de cuántos tú sigues. Con que todo tiene que ver con números. Y ustedes probablemente no saben si no hacen YouTube, pero en YouTube también cada vez que subo un video te dicen este video hizo mal o bien este día, este, del 1 a 10, ¿dónde está? Entonces, si este video tiene vistas muy bajas, está como en el 9 de 10. Y así como que te estresa un poquito y ya sabía que esto no iba a ser lo más importante para mí Porque otra vez, para mí lo menos importante siempre era el número de seguidores Especialmente en Instagram y así porque, no sé, como que no entiendo Yo nada más nunca lo entendí Pero empezando YouTube, siendo esto mi trabajo Y viendo cómo marcas, otras marcas quieren trabajar más contigo, te dan más oportunidades o te ven más diferente en esta sociedad, si tienes más suscriptores, más vistas en un video, lo que sea, me, sí me empezó a afectar un poquito eso y no es de que quise más seguidores ni nada de eso, nada más que empecé a compararme con otras personas que tal vez tengan más o mejores números que yo, poner mi valor como de persona un poquito más abajo, y me he dado cuenta que, o sea, nada de eso, ninguno de esos números dicta quién soy yo como persona. Estas, esas estadísticas yo ahora aprendí a separarlo entre yo como persona, G-Moon y mi trabajo y ya. Número 19, que no estoy sola, que en los momentos más difíciles de mi año lo he pensado y me he dado cuenta de que siempre tuve a alguien a mi lado, ¿no? Mis padres, mi hermana, mis mejores amigos, mi psicóloga, mi novio, hasta mi maestra de Paul, <risa> alguien que me recordaba que, que no tengo que estar sola en mis momentos más difíciles, que hay personas que me ven, que me escuchan y también incluyendo a ustedes que también tengo a ustedes que siempre me están escuchando, me están viendo, me están apoyando, ¿no? Número 20, voy a apurarme porque ya no tengo pila. Lo más grande fue celebrar mis logros. Como les dije al principio del podcast, siempre fui muy mala en esto porque por mi perfeccionismo o algo, siempre estaba muy decepcionada o nunca estaba al mil por ciento satisfecha de lo que hacía. Y siempre que lograba algo grande, como tuyo como el estudio... Se sentía que como que no lo era, no era tan importante Sentir, sentía que era algo más obvio por haber logrado eso Pero necesito celebrarlo y aprendí que necesito celebrarlo un poquito más Yo sola más, lo chiquito, los logros chiquitos, los logros grandes, lo que sea Y por eso empecé pole dance, la verdad, para poder sentir esos logros pequeños Que cada vez que hago un movimiento lo logro y sí me ha ayudado bastante, como por ejemplo celebrarlo más chiquito, como poder cocinar sola comida mexicana aquí en Corea. Fue algo que estuve súper estresada, pero lo hice y les gustó mucho el video y me sentí muy orgullosa. este También logré un movimiento que no pude hacer por semanas en Poteans y luego lo hice cuando llegué a medio millón este año en YouTube, cuando lancé tuyo y todo eso, esos, esos logros que nunca... Pude celebra, celebrarlo bien, decidí que ahora es tiempo para mí darme un poquito más... Echarme yo a mí misma esas porras que, me, que ustedes me mandan, ¿no? Y lo último es que, que crecer duele mucho. Y como todo este episodio les dije que este año fue muy difícil para mí, creo que eso es el aprendizaje más grande. Tuve que cambiar de cámara porque se me estaba muriendo la otra. Así que si me ven un poquito diferente es porque cambié de cámara. <risa> Pero bueno, voy a... ya casi acabamos con el episodio. Así que les estaba diciendo que el número 21 es que crecer duele. Y... La verdad es que quisiera decirles que todo este proceso y, y estos aprendizajes fueron súper fáciles, pero la verdad es que dolieron bastante y como les estaba diciendo durante todo este episodio, este año fue el año más difícil para mí mentalmente, es que la verdad dolió mucho, pero sé que sin este dolor no podemos seguir adelante, no podemos aprender, porque si lo piensan, cada uno de nosotros, no importa ¿A qué? ¿Cuántos años tenemos? Puede ser 14, 20, 27 como yo, hasta 40, 50, 60. La verdad es que estamos viviendo una vida que nunca hemos vivido. Y cuando vemos, cuando estamos pensando en nuestra vida diaria, de día en día, cada día venimos a trabajar, cada día es casi lo mismo, es una rutina, sentimos que no vamos, al, no, no vamos caminando para el frente, ¿no? Siempre estamos en el mismo lugar, pero la verdad es que si vemos como una foto, lo vemos nuestra vida como una foto, lo estamos viendo desde lejos, es que la verdad estamos, seguimos caminando para el frente todo el tiempo, todo el tiempo estamos, estamos yendo, estamos tomando un paso nuevo y ese paso nuevo es un paso que nunca hemos dado y obviamente cuando estamos siguiendo con la vida que no conocemos, que no sabemos nada, del futuro, de lo que está enfrente de nosotros y nada más vamos caminando obviamente van a haber obstáculos van a haber cosas que no pensamos que iban a estar ahí. Y por eso es que muchas de las veces nos decepcionamos demasiado y nos duele. O hay cosas que no pensamos que iba a estar ahí, que no pensamos que nos podría pasar a nosotros. Y si nos pasa algo malo, obviamente nos duele otra vez. O hasta hay cosas que hacemos, cometimos errores, porque somos humanos. Cada persona comete diferentes tipos de errores, que sean chiquitos o grandes. Pero también creo que eso es parte de ser una persona que no sabe aún esta vida. Creo que todos estamos confundidos de cómo es vivir, cómo es la forma de vivir bien esta vida que tenemos, esta una vida que tenemos y estamos tratando lo más para poder vivirlo bien. Pero siempre para mí es como difícil tener luego las prioridades, ¿no? En la vida. Como que es lo más importante en serio para ti en tu vida. Para ti luego poder decir que no te arrepintes de nada, ¿no? Creo que por eso crecer como una persona duele bastante. Porque siempre cuando tenemos algo bueno que nos pasa en la vida, también, también algo muy malo puede pasar. Aprendemos y la verdad es que crecemos mientras que... Pasamos por esas cosas difíciles. Imagínate si tu vida fuera fácil toda tu vida entera. Obviamente no vamos a crecer. ¿Por qué crecemos? ¿Por qué aprendemos de la vida si, si todo se nos hace muy fácil y si todo es perfecto? ¿no? Con lo difícil, con las cosas difíciles aprendemos a sobrellevarlo y seguir. Por eso, la verdad, reconociendo esto, que todo esto duele y que todo para mí fue muy difícil y tuve... Especialmente el fin de año, este año para mí fue, creo que... Como que los últimos seis meses de este año, creo que fue como... ¡Wow! Una tormenta. <risa> eh, pero, por último, la verdad, quiero, quiero decirme a mí misma que estoy muy orgullosa, que lo hice bien, que estoy bien, y que tal vez todo esto pasó por alguna razón y que el próximo año va a estar mejor, y, y sí, nada más quise acabar con eso, la verdad, la verdad haciendo este episodio me hizo pensar demasiado en muchas cosas que no había pensado en mucho tiempo, pero como que organicé mucho mis pensamientos y mis sentimientos y como que reflexionando cómo fue mi año y todo lo que tuve que sobrellevar yo sola, eh, me he dado cuenta de lo fuerte que soy, yo como persona igual, y estoy muy, muy orgullosa de mí misma, la verdad. Este, y también muy, muy agradecida por por, por todas las personas que tengo al lado de mí, incluyendo a ustedes. Así que para acabar este episodio, para acabar el año con este episodio, les quiero decir una vez más gracias por estar aquí en este canal conmigo. No sé cuándo se suscribieron, no sé cuándo, desde cuándo estuvieron o fueron parte de esta familia. Pero en serio, gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esto, por ser parte de mi familia. Hacer crecer este canal un poquito más este año. Darme todos los comentarios, o sea, todas las personas que me dejan comentarios, todas las personas que por lo menos me dejan un corazón ahí, haciéndome saberlo que están ahí, que están presentes, que están viéndome, que están apoyándome. Todo eso lo aprecio muchísimo. Espero que ustedes, aunque sé que para muchos de ustedes también probablemente, como yo, pueden haber tenido un año muy malo o a veces, o tal vez tuvieron un año muy, muy bueno, que también sepan que no están solos, que el siguiente año, ya en cinco días, vamos a empezar de nuevo, vamos a tener un muy buen año y les quiero mandar toda la energía buena, todas las vibras positivas posibles para ustedes. Se los quiero mandar a ustedes y a sus familias. Un abrazo a todos, todos ustedes este para que puedan acabar el año bien y podamos empezar también bien. Siempre quiero que tengan muchísimo cuidado. Que estén sanos, por favor. Que siempre tengan a ustedes mismos su salud mental como una prioridad en todo. Así que, para acabar el episodio, quiero que me dejen en los comentarios abajo algo o alguien, lo que sea, lo que agradecen este año. Yo siempre creo que les digo que este año estoy muy, muy agradecida de poder tener a mi familia aquí en Corea, todos juntos, los cuatro ya no estamos separados, que también todos estén sanos. Ninguno de nosotros nos tocó corona. Estoy agradecida de tener a mis amigos también aquí en Corea, todos los nuevos amigos que hice igual, incluyendo a ustedes, que ustedes son literal, como que son familia y amigos y también suscriptores, como mi audiencia. Así que <ríe> saben todo de mí. Y agradecida por, por esta vida que tengo Que a veces se me hace increíblemente difícil Pero también me ha dado demasiadas cosas buenas, la verdad Y muchas personas increíbles en mi vida Así que, la verdad, no tengo ninguna queja <risa> Y sí, voy a acabar con este episodio ahora Los quiero bastante otra vez ¡Feliz, feliz año nuevo, chicos! Los voy a ver muy pronto es... Siguiente año, 2022. Los quiero muchísimo. Adiós.